Sin más, eh, doy paso al primer bloque, in, bloque introductorio para poderles explicar de qué hablamos cuando hablamos de Housing First. Bien, donde consiste simplemente en dos partes. La primera, donde vamos a hablar de Housing First y en segunda parte, pues, eh, los principios rectores. ¿no? Housing First es una metodología que surgió en los años 90 en Estados Unidos de mano de, de un psicólogo llamado Samson Beris. En ese momento, el sistema de atención a personas sin hogar, eh, en Nueva York, y también lo podríamos plantear para cualquier otra, en muchas ciudades y muchos países el funcionamiento es muy similar, eh, estaba planteado como, las, como un modelo de escalera de transición. De la calle, las personas que dormían en calle pasaban a un albergue de primera acogida, de este albergue de primera acogida pasaban a un centro residencial de inclusión, y del Centro Residencial de Inclusión a viviendas de transición para, finalmente, pasar a vivienda ordinaria. Las personas que intentaban salir de esta situación eran atendidas por este sistema, pero algunas de ellas no lo conseguían. Estos recursos, en ocasiones, requieren abstinencia o ciertos comportamientos o adherencias a tratamientos que las personas, a veces, no consiguen eh, estabilizar o lograr. Y caían de esta escalera de estos servicios. Cuando estos intentos y estos fracasos son reiterados, la frustración hace que al final las personas no vuelvan a intentar salir de la situación y permanezcan en calle. Es aquí donde eh, Sansenberis preguntó a estas personas qué es lo que consideran que necesitaban para salir de esta situación. Y la respuesta pues era simple, era una vivienda. The Housing First básicamente lo que en donde se centra es precisamente en esto, en ofrecer... En primer lugar, una vivienda y un acompañamiento social para poder dejar la situación de hogarismo sin la necesidad de tener que pasar por estos puntos. ¿A quién iba dirigidos este, estos proyectos? ¿Cuáles son las personas que, que son beneficiarias de estos proyectos? Pues en primer momento, eh, personas mayores de 18 años, personas solas, aunque también hay parejas o, o personas que tienen un, una relación de apoyo mutuo eh, positiva. Personas que han estado durante bastante tiempo en calle o en situación de, de recurrencia en servicios sin poder conseguir eh, salir de la situación. Con un diagnóstico en salud mental y adicciones, con, o adicciones, ya que ya pueden ser con tratamiento o sin tratamiento. También eh, habilidades conservadas eh, en las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, eh, pues hacer la compra, Poder eh, eh, lavar, eh, o sea, la limpieza en el hogar, todas estas habilidades, digamos, que puedan estar también conservadas para que puedan ser autónomos en la vivienda. Que puedan tener ingresos o posibilidades de ello y una motivación para poder participar en proyectos de, este, de esta índole. Eso, eso se refiere a que no únicamente se ofrece vivienda, sino que también hay un equipo que, que lo acompaña, que acompaña a estas personas y que también forma parte del proyecto. Entonces, las condiciones para formar parte de los proyectos Housing First son, por un lado, una visita semanal por el equipo profesional, eh, la aportación económica en la vivienda que sería una parte proporcional a los ingresos que tiene la persona, respetar la convivencia vecinal eh, y eh, poder eh, a, y la evaluación que está referido ya no solo en la evaluación de impacto de los, de los proyectos de Housing First, sino también la evaluación del propio proceso de la persona, cada cierto tiempo, evaluar en qué momento se encuentran en relación a eh, momentos pasados, a través de diferentes sistemáticas de evaluación. ¿Cómo se hace esto? Se hace, por un lado, ofreciendo vivienda, que habitualmente es vivienda de mercado, y vivienda permanente, permanente en el, en, en el sentido que son viviendas normalmente de alquiler y se podrá permanecer o la persona podrá permanecer en estos proyectos siempre y cuando la propiedad pues, acepte, digamos, eh, que se vaya renovando ese contrato. ¿no? Son viviendas individuales, no son pisos compartidos, es vivienda individual. Y eh, vivienda dispersa, eh, digamos que no, eh, están, no son viviendas aglutinadas, sino que forman parte, una vivienda, forma parte de una comunidad de vecinos y otra vivienda de otra comunidad de vecinos. Todo ello a través de un acompañamiento social. Vivienda por un lado, acompañamiento social por el otro a través de modelos eh, de acompañamiento que ya pueden ser o bien asertivo comunitarios, que más adelante nos van a explicar, o de gestión intensiva de casos. No existe una temporalidad marcada en este acompañamiento y este acompañamiento está basado en una serie de principios que son los principios rectores en Housing First. Estos principios son ocho, eh, son los que estos forman parte de la guía europea de fianza de, de, de Housing First, y eh, housing, digamos, que tiene estos ocho principios fundamentales que lo que vienen a ser es como un faro que nos orienta, digamos, a seguir pues, con como, como una senda concreta. ¿no? Y estos principios nos orientan y nos indican si nuestra actuación se aleja o está más cerca de estos principios, está alineado con los principios de housing first. En primer término, está la vivienda, es un derecho humano. Y eso housing first lo hace efectivo. La vivienda se suministra, en primer lugar, y, eh, en vez de ser el último, como en el modelo de escalera, ¿no? Digamos, aquí se ofrece y es algo que es, es considerado dentro de House Infest como algo que la persona no debe ganarse, sino que es algo que es un derecho la persona debe tener. Elección y control de las personas usuarias. Si una persona plantea, por ejemplo, buscar un trabajo y luego reducir consumos, pues respetaremos esta decisión. Más adelante ya veremos si hay que reajustar cosas, pero siempre la persona es quien debe tomar la decisión sobre, sobre sus procesos. La separación de vivienda y tratamiento, la gestión de la vivienda dependerá de una gestora de vivienda y no de los profesionales de acompañamiento social. De ese modo, facilitamos que el equipo pueda acompañar a la persona sin el condicionante de que sean gestores de un recurso. La orientación a la recuperación en Housing first hay muchas personas que empiezan a tener sueños, objetivos personales al cabo de poco tiempo y eso es algo que hace años que no tenían. ¿no? Imaginan mejorar la salud, dejar una adicción... Bien, pues todo ello los equipos deben dar apoyo para que esto sea posible, estableciendo sobre todo una relación positiva para conseguir estos objetivos. La reducción del daño es un aspecto muy amplio, pero para poner un ejemplo, eh, sería recomendar en caso de consumo de tóxicos, como puede ser la que puedan provocar, por ejemplo, sobredosis como la heroína, pues que lo hagan acompañados con espacios de mayor contención. Eh, el compromiso activo sin coerción, Housing First, es, vendría a ser que, que Housing First no, no sanción, digamos a los participantes si no sino fidelizan un tratamiento. ¿no? Eh, y la planificación centrada en la persona eh, sería como que Housing First se adapta a los ritmos y a los tiempos de la persona y no al revés, que son los equipos los que deberíamos intentar adaptarnos ¿no? a los ritmos que la persona pues, eh, se plantee. Y a nivel del apoyo flexible y disponible el tiempo que sea necesario, serían diferentes aspectos, como por ejemplo, eh, las visitas, pueden ser en la vivienda o en espacios donde la persona decida, pueden también ser llamadas y la intensidad variará en función del momento de la persona. Habrá momentos que a lo mejor tenemos que hacer o se tienen que hacer y más de una visita semanal, como pues a lo mejor en otros momentos la intensidad disminuye. ¿no? También tiene que ver con la disponibilidad horaria y el apoyo telefónico que puedan tener en caso de necesidad. Entonces, Housing First, según la guía europea, eh, tiene un éxito de tasa de retención de vivienda alrededor del 80% y se han observado mejoras. ¿no? Eh, mejoras en procesos de recuperación en salud, en salud mental, en hábitos en personas, como anteriormente ya, ya os había comentado, pues eh, no habían tenido éxito ¿no? en otras modalidades. Es por ello que hoy queremos dar y queremos presentar el testimonio de tres, eh, bueno, queremos presentar eh, cuatro testimonios para que podáis ver un poco, pues, cómo a día de hoy estos proyectos en España, housing, se están llevando a cabo, eh, estos proyectos de Housing First se están llevando en España.